Ahora mismo entrar en comunicación con el mundo tigre y lo íbamos a hacer de la mano de quien este próximo sábado estará terciando en las elecciones para la elección del presidente, de quien va a conducir los destinos de los waldinegros. Quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de venir a visitarnos hoy, aceptar nuestra invitación a Héctor Montes. ¿Cómo estás querido Héctor? Te veo después de unos meses. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los nervios para la jornada del próximo sábado? Un gusto, bienvenido. Gringo, buen día. Un saludo a la gente que nos ve a través de Aviala. Contento por venir a este estudio, de estar contigo. Principalmente es un placer verte siempre. Irradias mucha alegría, mucha esperanza. Y más aún en estos días que necesito esto, porque realmente eh, se han vivido tiempos muy difíciles en la institución. Creo que nuestro club ha sido muy golpeado por intereses personales. Pero esto no deja, ¿no? Sigue ahí eh, en vilo, sigue... Creo una guerra, ¿no? Pero muy malintencionada que lo han... Lo han tratado de meter incluso hasta temas jurídicos que no deberían entrar en el tigre. ¿no? Sin embargo, con la esperanza, la ilusión de que sea justo el sábado y Dios permita que podamos elegir un nuevo presidente y sea para el beneficio de la institución. ¿Cuál es tu posición respecto de la situación de la candidatura del señor Crespo? Se han hecho muchas interpretaciones. Ayer lo tuvimos acá precisamente explicando él con su abogado, etcétera, dando los argumentos jurídicos, legales que le permiten estar habilitado para participar en este proceso electoral. Y del otro lado, obviamente, hay sectores que lo cuestionan, que dicen que no, que él es ilegal, que no tiene la situación en regla. ¿Cuál es tu percepción respecto a ese tema? Considerando que tú estás además en campaña, ¿no es cierto? Cualquier cosita que digas contra, contra, contra el otro candidato te va te va a significar un voto. Pero digo, más allá de ese contexto, tratando de ser lo más objetivo posible en este momento, ¿has hecho un análisis jurídico de la candidatura del señor Crespo? ¿Te parece que está en ley aquello que está en regla, que es correcta la participación de Crespo? Yo creo que él se encargado, digamos, ayer de explicar un poco lo que era el previo a la habilitación de los candidatos. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí no hay eh, más eh, tela por cortar, no hay mayor juicio, no ha habido inhabilitación de dos candidatos que no cumplen. Más allá de lo subjetivo, no, la norma está ahí. Cuando se entra a hablar de él, hay algo que está también en la norma, ¿no? Y tú le decías ayer, ¿qué tal ser candidato teniendo el sartén por el mango o el poder en este momento? Y creo que eh, el problema más allá de eso, que es en, los, en, en todos los miembros de la federación, que así se eh, nomina los clubes y asociaciones que están eh, dependiendo de la Federación Boliviana de Fútbol, el problema viene a ser eh, principalmente por otro tema. No es tanto que él haya sido legalmente habilitado, no sino quién le certifica, ¿no? O sea, como que él se autocertifica con su gente en el directorio, que está todo correcto. Y pues hay es una duda. Sí. Hay una duda respecto principalmente al tema de sus documentos como socio activo del club. Yo ayer he ingresado un documento, porque también han puesto en tela de juicio, que es lo único que me han observado durante todo este tiempo, lo único probablemente que se sería dentro del marco legal, poniendo en duda mi legalidad como candidato con la antigüedad correspondiente. He solicitado ayer al club que me vuelva a certificar, porque para presentar mis documentos ante el comité electoral ya había obtenido una certificación. Pero ahora quiero una certificación a detalle del departamento de contabilidad que demuestre mis pagos, como asociado del club de los ¿Qué dice, últimos cuatro ¿qué dice el años. Reglamento, ¿Cuántos años de antigüedad tienes que cuatro tener? Cuatro años en los últimos diez años. Cuatro años en, de los últimos diez. ¿Y tú sí. cuántos tienes? ¿Cuántos acreditas? Yo compro mi CP el 2010, pero acreditan, no sé por qué, porque el club también no era una entidad digamos, que se maneja de manera tan responsable, pero me acreditan los últimos cinco. Pero Pasa estás, a los cuatro. Claro. Estás, estás. Entonces, para no ir más allá, he pedido de estos últimos cinco años me, eh, mi certificación de pagos, que eso lo tienen que tener en contabilidad, porque en algún momento quise averiguar y no había las copias de las facturas, pero eso no hace que se pierda lo que ingresó a impuestos nacionales y lo que está en el departamento contable. Entonces, ayer he dejado esta solicitud un poco para dar una respuesta a la, a, al hincha estronguista, a la sociedad y responder de que el único criterio que tendríamos en duda como Unión Cañada estaría despejado. Unión Cañada, así es como se llama la, sí. la fórmula con la que te presentas. Sí. Eh, para cerrar el tema, Crespo, eh, tú decías que él aparentemente tendría algún entredicho respecto de su antigüedad. ¿Es, ¿es eso lo que afirmaste? Sí, sí, sí, sí, ¿no? Eso es lo que eh, han pedido varios. Eh, uno de los ex candidatos, Alcoreza, pide que demuestre y solicita al Comité Electoral que él sea el que pueda. Eh, eh, demostrar ante el Comité Electoral. El Comité Electoral dice, estamos ya extemporáneos y tiene razón. O sea, no es ha pedido que yo voy y, y, y pido... antes de la a, elección. Claro, o a claro. vengo y les pido, o sea, que quiero cambiarlo claro. al gringo. ¿Por claro. qué? Porque yo veo a Viayala. Claro. ¿No? claro. O sea, ¿pero usted qué pertenencia tiene con Via claro. No, yo veo y quiero que lo saquen al gringo. De acuerdo. Además, porque es del, del, del always. <risa> ¿No? <risa> no, entonces... Está eh, bien. Pero, claro, pero, pero, claro. pero bueno, pero yo quiero demostrar y creo que hay algo, gringo, y no sé, lo voy a decir acá, he estado alejado de los medios estos días por temas de mis tareas particulares y con la ilusión de que el sábado me toca asumir otro rol. He estado dejando mis tareas pendientes, cerrando desde la anterior semana. He estado fuera de La Paz, estaba en provincia. Y yo creo que Ronald tiene que dar una muestra de hidalguía. Porque en este momento, gringo, si tú sales, y te lo invito aquí a los periodistas, Salgan y pregunten en la calle al primer estronguista que se les aparece. Si Crespo en este momento tiene apoyo. Y no es porque sea malo, yo no lo voy a juzgar, no voy a decir que todo lo que han dicho en las redes que realmente ha sido muy negativo, pero el fútbol es así. El fútbol es de momentos y el fútbol en su momento para Ronald creo que está en el peor momento que le podía tocar. Hay un rechazo muy fuerte de la hinchada. En general, hinchas, asociados y creo que él... Un poco para desvirtuar estas cosas que no son reales, ¿no? Porque no son 100% ciertas de que él ha comprado a un segmento de los votantes. ¿Cuántos tigres hay? ¿Más de un millón? ¿Dos millones en Bolivia? Seguro. Perfecto. Solo votan mil. Ayer lo dijo, ¿no es cierto? Sí. Están alrededor de mí. Entonces, esta expresión que se resumen los asociados y los eh, hinchas tigres de oro, probablemente no vaya a ser el reflejo general de, de, de, del hincha, ¿no? Y yo creo que para desvirtuar esto de que hay algún arreglo por debajo para que estas elecciones sean, yo se los digo claramente, no me voy a prestar para dar legalidad a Ronald Crespo. Si él no toma una decisión en las siguientes horas, yo sí la voy a tomar. Porque creo que realmente iríamos en contra de la voluntad de, creo, lo que ha sucedido en este último tiempo. Yo no te estoy diciendo, Ronald, que es eh, una persona negativa o que ha hecho cosas malas. Tendrá que venir la auditoría y demostrar las finanzas principalmente. Errores los ha cometido muchos, como aciertos también. Hemos llegado a la final, hemos llegado a consolidar. No juegas una final porque eres malo. Hemos perdido y duele más. Hemos pasado a fase de grupos. Armado un equipo que creo que en este momento está peleando la punta y hoy en el partido con Norway puede consolidarse esto, ¿no? Entonces, no es que todo sea malo lo de Ronald, pero si no reconoces que tienes un desgaste y tienes un rechazo muy fuerte. Es complicado. Y querer ¿Qué? aferrarte al espacio y poder, yo creo que no es lo ¿Qué, correcto. ¿Qué actitud esperas de.? Qué, ¿Qué actitud le demandas ahora mismo al señor Crespo? No, para que dé transparencia este acto y no se siga manejando, porque él obviamente también maneja el padrón, el empadronamiento de, de, de, de, de estos hinchas, del resumen de los hinchas que van a votar, creo que debe haber un paso al costado. ¿Qué sería? Que se baje de la candidatura. Sí, sí, que no creo, vaya de candidatura. Sí, creo que es lo mejor en este momento por la salud institucional, porque todos se vuelcan en contra de él. Y el descontento que genera en la institución, el malestar que se vive y que nos afecta en sudamericana que nos afecten la final contra Bolívar, es el tema político, no es el tema deportivo. Y uh -huh. lo dice el técnico después del partido sudamericana ¿Ustedes creen, creen que no nos afecta lo de afuera? Sí nos afecta, dice. Eh, Díaz, ¿no? El sí, técnico lo dijo. Díaz. Lo dijo. Uh -huh. Entonces, creo que debemos de seguir afectando esto, ¿no? Y, uh, si el... y el domingo hay clásico y hay jugadas sí. con Always. sí. Ah, sí. los dos sí. que están encima de vos. Correcto. Si eventualmente el señor Crespo decidiera dar un paso al costado, ¿tú también darías un paso al no, costado? No, no, no. ¿Te yo, quedarías como yo, candidato? Lo que pasa es que en este momento no se da cuenta. La gente que ha estado eh, atacando a Crespo, lo único que logra es que si estas elecciones no se llevan a cabo el día sábado... Van a ampliar su mandato y no sabes por cuánto tiempo más. Y lo que quiere el, el hinchi y la gente, si tú lees redes, perfiles falsos, reales, todo lo que... Quiere elecciones Bien. y quiere tener un nuevo presidente y de un acuerdo. nuevo director. Vamos al otro escenario. En el caso de que el señor Crespo no atienda tu pedido y diga, no, yo continúo, yo voy de candidato para las elecciones del sábado. ¿Qué decisión tomarías tú? Yo sí me retiro porque no le daría legalidad. ¿Tú bajarías la sí, candidatura? Sí, creo que es o sea, lo más... O sea, solo. Sí. ¿Y con eso ganaría? Si había alguna chance de que cuando tú no ganes, ahora sí ganaría. Probablemente. Lo que pasa es que hay mucho entredicho de que, de, del tema, ¿no? Este primero que se certifica. Segundo, ¿quiénes van a votar? Eh, nosotros hemos tratado de participar de lo que es el empadronamiento. No te digo que hemos encontrado dificultades, pero no había una respuesta adecuada a lo que habíamos pedido. Habíamos emitido una solicitud al Comité Electoral de que nos dejen ser veedores. Llega extemporánea la respuesta al club. Eh, como que hay cosas que no encajan bien, no desestimamos el, el proceso electoral, pero por último, como están las reglas hechas, no es como uno quiere, no es como yo quisiera, ¿no? Eh, por ejemplo, dice la eh, rendición de cuentas o, o el tema del de, balance debería presentarse, posterior a, a que cesa la gestión, concluye. Uh -huh. No me parece lógico. Tú antes de ir te debías presentar tu informe y hay aprobar en la asamblea o no. Pero bueno, en el estatuto está así, entonces hay que respetar las normas. De acuerdo. Vamos a respetarlas. Te pregunto esto: tú que conoces el procedimiento, el reglamento y eres parte de, de esta historia vinculada a la elección, eh, ¿podría haber alguna razón, algún motivo, alguna instancia que pudiera de pronto, a última hora, antes del sábado, intervenir y decir, no, esos comicios no se hacen por X o Z razón? ¿Hay algo pendiente? ¿Hay alguna eh, situación que podría generar ese escenario o está.? Absolutamente descartado. La única opción, quizás, si se bajan los dos candidatos, obviamente ya no sí, hay elección. Sí. Pero digo, en otros términos, que vayas tú, que vaya él solo, que vayan los dos, ¿habría en este minuto algo pendiente en la federación, en la justicia, algún recurso que podría plantearse? A nivel deportivo, yo creo que se han agotado las instancias. De acuerdo. Pero, si bien la federación Boliviana de Fútbol es un ente independiente, y no relacionado a la política, además, por mandato como va al FIFA, uh -huh pero sobre todo las costas nuestras leyes, ¿no? eh, nuestra Constitución. Entonces un amparo, probablemente que ayer lo dijo su asesor eh, jurídico, sería la única salida a esta situación. ¿Bajo qué argumento? No sé, porque ya hay una jurisprudencia, como llaman los abogados. ¿no? Uh -huh. En elecciones de la Federación metieron un amparo los disidentes del presidente Fernando Costa, pero a, a, a las horas el comité ejecutivo lo desafecta como dirigente del fútbol porque no puedes acudir a la justicia ordinaria como dirigente de fútbol. Sin embargo donde están abogados hay también puede, puede idas pasar, y vueltas, ¿no? yo creo que en este momento es más que tu voluntad de Dios. Correcto, eh, Héctor, vamos al escenario en el que tú participas en las elecciones de este domingo, ¿por qué los hinchas, esos a, alrededor de mil hinchas que van a, no, no digo hinchas, sino eh, diríamos socios o, o, o atigrados que están habilitados para, para votar, es. que se han empadronado, etcétera, ¿qué les dirías para que voten? ¿Por qué deberían votar por ti y no por, otro, por la otra opción? Yo creo que las circunstancias se dan para que en este momento haya un cambio, ¿no? O sea, el clamor de la gente eh, era pedir elecciones y ahora que se nos dan, creo que no debemos dar más eh, motivos para que esto se, se postergue. Creo que la institución, si bien no podemos hablar de que esté en una crisis... Pero ha habido medidas muy eh, equivocadas, ¿no? De repente hoy sale una nota de que nos llega un castigo de ciento, que lo, lo decían hace rato, ¿no? Ciento cinco mil dólares, Ciento mil, ciento mil dólares, por un jugador que ni siquiera ha arribado a La Paz. No o se sea, puso la camiseta. Ni siquiera, ni siquiera ha puesto en su Facebook, vive el Tigre, ¿no? Y ya quiere cobrar ciento Entonces son medidas que creo que el señor Crespo ha cometido de manera errada y tras de ellas otras más, ¿no? Hay unas sanciones de la Comebol por temas de administrativos, de no haber aplicado algunas cosas que en la norma te dicen partidos internacionales. Entonces, creo que es un momento para dar un giro en la institución. Eh, si bien yo no soy nuevo en, eh, como dirigente, pero en las líderes de dirigir un club sí. Y el fútbol es netamente presidencial y eso quiero cambiar. Quiero dar opción a gente nueva, la gente que me acompaña en Plancha Unión Cañada es gente que nunca ha estado vinculada a fútbol, quiero refrescar un poco el espectro, no solamente el Tigre, sino de lo que es la dirigencia de fútbol nacional, y tengo un plan, y lo he trabajado hace más de un año. Eh, me da pena que hasta el día de hoy nadie haya hablado de planes, me hubiera gustado aquí estar debatiendo con Ronald el plan, no hablando de si se baja, de si hay amparo. Nosotros lo hemos mostrado hace ya un año que tenemos un plan de trabajo, eh, y realmente serio con el tema de trabajo de divisiones inferiores, porque... Todos hablamos de inferiores, todos hablamos de cambiar el fútbol, pero nadie lo hace hasta el día de hoy. Creo que Bolívar está empezando a hacerlo. Y eso hay que alertarse. Ayer estaba por Tembladrán y vi que ya estaban tumbando el estadio antiguo. Estaba en Santa Cruz y vi que ya tienen la escuela bien constituida, instituida ahí en Santa Cruz para captar en nuevos valores y nos estamos rezagando nosotros como 10 Tronghets, entonces es un buen momento para que podamos eh, dar un giro institucional, dar una nueva oportunidad a alguien que realmente eh, tiene ganas de hacer algo diferente, nuevo por el Tigre, y, y espero que este día sábado, eh, más allá de un compromiso, nuestros hinchas, nuestros socios, nuestros asociados, nos puedan apoyar eh, en esta elección y demos una nueva eh, inyección de sangre a la institución. Seguro que sí. Bueno, esperemos que todo discurra con normalidad. Se va a votar en Nachumani, lo anunciaba ayer don eh, Ronald Crespo, ¿verdad? No sé si ya se ha definido el horario. Me imagino que temprano en la mañana y seguramente hasta el final de la tarde, solo un lugar de votación, ¿no es cierto? Allí se va a concentrar toda la votación y seguramente en ese mismo, en esa misma jornada se va a hacer el recuento, sí. ¿verdad? El escrutinio y se sabrá ya definitivamente qué es lo que pasa. ¿Hay me algo que me, quería me aclarar, quedó una duda, Gringo. me quedó una duda respecto al tema del porcentaje de votación para sí, ser electo. Sí, justo. Ayer, exacto. Sí. Es que me quedó la duda y dije tan alto el porcentaje, porque hablaba ayer Ronald Crespo de dos tercios de sí. los votantes, ¿no? Es decir, si votaran los mil, digamos tendrían que sacar, digamos, de los 1.666, 670 votos para recién ser habilitados. Si saca, si gana con 520, 500, no le alcanza. ¿Es esto así, Héctor? ¿Cuál no, es tu no. lectura? Lo que pasa es que el ayer bien lo dijo. No, no he estado viendo el tema de las elecciones, creo que tampoco tiene un plan de trabajo y tampoco conoce muy bien la normativa. Uh -huh. Esto es en caso de que haya más de dos candidatos. Si un candidato no consigue dos tercios, se va a una segunda vuelta. Pero qué viene esto gringo, a que cuando hemos aceptado la normativa federativa para nuestras elecciones, al no haber adecuado nuestros estatutos, dice así en las elecciones de la federación. Pero en la elección de la federación son 36 miembros, entonces están en un lugar, un ambiente que si votan, a las dos horas instalan nuevamente el Congreso y vuelven a votar. En el caso del Tigre, tú no puedes agarrar y mil personas decirles vuelvan en dos horas o a la siguiente semana. Hay una mayoría simple la cual te da la victoria. ¿Dónde entre dos dice candidatos. eso? ¿En qué parte está en, el... en la convocatoria de estas elecciones? Lo que pasa es que es tema de interpretación, ¿no? Y ahí dice que si son más de tres, necesitas dos tercios. Y si no hay un ganador eh, de dos tercios entre tres candidatos, van a una segunda vuelta los dos más votados. Y ahí se gana con simple mayoría. De acuerdo. En este caso no tenemos más que dos candidatos, entonces es lógico que ya se aplica, la simple, aplica la simple mayoría. Correcto. Es decir, si tú sacas un voto más que señor pues Crespo, serás el presidente 10, o vicepresidente. mil con 501. Ahora, de los votantes. De ¿verdad? los votantes, correcto, ah, correcto. correcto. Correcto, no del padrón. No, ¿no? del padrón. Eh, ¿Cuánta gente va a votar generalmente? ¿Participa la gente, tú que has estado en, seguramente en otros procesos? Gringo, pasa que antes era eh, todo digitado. Ah, ah. Y yo he participado de eso en algún momento. A ver, hagamos asamblea, fijamos sí. comité electoral. Sí. Eh, comité electoral eres tú, tú, tú. Listo. Ese comité electoral ya sabía a quién iba a habilitar para las elecciones y a quién iba a inhabilitar, si es que se presentaba Eso pasaba que antes que sí. sí. y pregunta, ¿sigue pasando ahora? ¿Pasó no, en esta porque, elección? No, uh. porque ahora hay un comité electoral que es independiente y el que revisa los requisitos y habilita en base a los criterios FIFA, Comebol y Federación. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, antes digamos que ni siquiera había un control porque eh, las últimas... Tres elecciones que yo tenga memoria solo ha habido un candidato, porque el Comité Electoral se encargaba de inhabilitar a los... Eh, contendores del oficialismo que tenía el control del Comité Esta Estabas te salvaste tú, diríamos. Sí, sí, sí. sí, tú sí. Para... Me eliminaba en la primera, yo creo. Claro. Claro. Dime, una, una última pregunta, Héctor. Eh, lo habíamos hablado la otra vez en nuestro anterior programa. Eh, billetera mata galán, suele decirse. ¿no? Sí, como sí. que si no tienes plata aquí la cosa no funciona. Eh, ¿Es tan así, Che? Como, como refrescanos un sí, poco. Sí. Tú tienes una posición que yo la sí. recuerdo, pero sería bueno que la compartas ahora. Mira, a ver, lo que sale de esta noticia de los 109 mil es preocupante. Uh -huh. Te preocupa mucho porque aparte tienes una sanción de Comebol de alrededor de 30 mil, 39 mil dólares. Porque aparte tienes un proceso de Junior Sánchez que vino y jugó 20 minutos o 29 y se le debe igual 30 mil dólares, un mil dólares por minuto. Wow. Mamá, Increíble. Acabo de... ni, ni, ni Neymar. Luego hay procesos en cuanto al tema tributario. Y el sábado es las elecciones, y el domingo es clásico. ¿Y tú crees que alguien va a dejar en la caja... ...para sacar y disponer, no, hay que entrar con plata. Seguramente hay que entrar ese momento el día después de las elecciones... ...porque eso es lo que dice la convocatoria que se posesiona... ...el directorio en ese, una vez concluidas las elecciones... Y, y, y a las menos de 12, de 18 horas, eh, tienes el, el clásico. Entonces, hay que empezar a generar. Que además no juegas de local, ¿no? Creo. No, no. Es, local es Bolívar, o sí. sea que no vas a tener platita. No, en, en no, no. no. Pero, pero desde el hecho de mover el bus, las aguas sí, de acuerdo, y eso, ¿no? De acuerdo, Y obviamente estos procesos que te digo, ayer teníamos entendido que Ronald estaba con ya una orden de apremio por procesos laborales de la institución. Entonces, eh, hay que pagar eso para que no te estén correteando. Entonces, hay que entrar con un buen monto. Y cuando habíamos hecho el plan de Unión Cañada, habíamos planificado estar en un escenario fatídico, donde no tengas un partido, un torneo internacional. Entonces se ha previsto el presupuesto, eh, obviamente lo que necesitamos saber es con cuánto está dejando el club. Eh, sabes con Ronald? cuánto, sabes con cuánto no, estaría dejando, no, y eso, y eso es falta de información eh, del directorio, ¿no? Obviamente no puede estar saliendo cada media hora decir tenemos 10, ten pero no. creo que era un buen momento este proceso. El otro hace una semana creo he hecho una conferencia de prensa para explicar que él tiene las cuentas en orden, que claro. no las dudamos. Pero no hay una situación clara que te diga, sabes que te estoy dejando... Con 500 mil y tienes que buscarte otros 500 mil para lo que bueno, resta, ¿no? Eh, entiendo que él dijo que la situación del club está saneada hasta noviembre, ¿no? Algo por ahí dijo ayer, eso le entendí, quise entender eso, ¿no? Octubre, Entonces, yo lo escuché. Eh, bueno, sí, bueno, octubre, noviembre. Eh, ¿Te asusta que de pronto llegues al tigre y te digan, mira, se ha vestido la plata? No hay. Sí, se ha captado, sí. ¿eh? Sí, ¿no? lógico. Tienes un poco de. Porque... ¿Pero tienes capacidad para afrontar una circunstancia así? Sí. Capacidad de gestión, porque crees, pues decía, a mí me dicen yesca, ¿no? Entonces le ah. ¿usted es yesca? Dice, sí, puedo ser riesga, pero yo tengo capacidad para ingeniármelas y buscar y encontrar el dinero. No, pero ¿Es, es, caso, que, es que si él no tenía el torneo internacional este año, no llegaba. Claro. No llegaba. Eh, nosotros creo que no podemos jactarnos de ser eh, aquí eh, un nivel de, de que dispone millones de millones, no. Pero sí tenemos para poder llegar hasta fin de año en base a la proyección que se tiene y poder proyectar el siguiente año de manera responsable. Este, este, mira, Hay un colchón, gringo, sí. o sea, a ver, hablando más claro, tiene que haber por lo menos medio, medio palo. Medio millón de dólares. Tiene que haber, si no, no, no te metas, no te metas. O sea... Tu billetera, digamos. El rato que vas sí, a Unión presenta. cañada. No, acuerdo, no. Si no, me van a corretear en está la puerta. Bien. No, no, está, claro, no está, está clarísimo, está clarísimo. Eh, si el tigre no sale campeón este año, mira, no, ni Crespo, ni Monts, ni nadie va a quedar en el Tigre. Los van a rajar sí. a toditos. Los hinchas están muy calientes, muy impacientes, con razón, no, acostumbrados a ser campeones. Seguro. De pronto tanto subcampeonato. No es que diez subcampeonatos hacen un campeonato, no no, no hay esa regla. No. Entonces, eh, lo sabes, ¿no es cierto? Es sí. un peso extra que sí. si el tigre no sale campeón, vas a tener problemas. Problemas, ¿no? Sí, pero ojo, ¿no? Eh, y ayer analizaba esto con la gente de Unión Cañada. ¿Qué nos toca hacer? Ser responsables en la parte financiera. Tenemos una planificación, pero nos falta el input más importante, que es saber con cuánto está dejando Crespo. De acuerdo. Si no, tomamos una previsión para llegar a fin de año y armar un equipo al siguiente. Lo primero es hacer recortes. No podemos tener jugadores en la banca con 13 mil, 15 mil dólares. Jugadores de afuera. Creo que es malas medidas que ha tomado también, ¿no? Seguro. Y eso es por falta de gente profesional. O sea, no te digo que hayan estudiado para ser administradores de fútbol, pero alguien que ha pisado césped sabe quién puede venir y rendir. Eh, segundo, creo que eh, el tema este de, de los recursos es una pena que hablemos con una institución con tanto patrimonio como el club. En La Colón tenemos el, más, el negocio más importante, el supermercado, cuando tienes un edificio y al frente acaba de construir la asamblea de 28 sí, pisos. Sí, sí. Entonces no hay, hay que darle funcionalidad y hay que darle economía. Eso no es un proceso de tres, cuatro, cinco meses, es proceso de un año. Pero este semestre nos tocará bardear, subirnos a este vehículo, que si hoy ganamos contra Always el domingo, el clásico, yo creo que ilusión. está ahí. No te hagas ilusión. No, no, uses, ¿Por esa por el variable. no, no uses esa variable Ajá. como la, la llave del éxito, porque te va a ir mal si es por eso. ¿Sí? Hoy, no, hoy no van a ganar. Hoy no van a ganar, así que no te aferres a eso, no no lo metas en tu plataforma electoral, ¿sí? te, va, te va a ir mal hoy. Mira, yo no como candidato, pero como hincha vamos a ganar. Está bien, hasta aquí venía todo bien, la verdad, pero bueno. No, querido Héctor. Más allá del chiste, de la broma, estamos, eh, nos conocemos hace muchísimos años. Eh, agradecerte la gentileza que has tenido de venir a charlar un ratito. Eh, compromiso, si terminas siendo electo presidente el lunes, te, nos encantaría hacerte la primera entrevista como flamante presidente del Tigre. Gracias. Desearte el mayor de los éxitos que te vaya muy no bien. No voy a esperar pero tanto, querido. Ah. <risa> <risa> de presidente no voy a esperar tanto, sí. Bueno, pero oye, con todas no, apuestas. Dale. No me vas a invitar a apostar a mí, una apuesta eh, no. Pero cuando quieras, ahora mismo. Pero, claro. pero lo que tú digas. ¿Qué has apostado ayer? ¿Un boom boom. Una, no, un boom no, no. Unos uno, uno subus hemos apostado. No, ya, lo que tú y, digas. Y ya no hay subus, además, te no, aviso. No, yo consigo, tengo unos contactos. <ríe> un ahí, proveedor en, en del Midwogue Campero. <ríe> en el mercado negro. Ah. <ríe> eh, dale, lo que tú quieras. Y si el lunes me toca venir, quiero un buen desayuno. Dale. Dale. Y si no, tú lo que pidas después de eso dale. Si no es así, Dios dirá Y aceptaremos la voluntad Y seguiremos con nuestra vida tranquilos, gringo Y Dios nos permita, probablemente lo triste sea No volver a vernos con amigos como vos Y estar en un set que te, siempre te da alegría Siempre te pone contento bueno. Te ve la familia, el papá está atento Los hijos, entonces Siempre es bonito bueno. Y si Dios lo dispone, estaremos el lunes Con un buen desayuno acá, y si no Lo que tú digas la próxima, la próxima. Te voy a echar una polera al tigre dale Dale, no hay problema ¿Te Ay, dijiste que es estronguista. No, bolivarista. Sí, bueno, nadie es perfecto. <risa> De la selección la vas a traer. Es perfecto. Ya, vamos, ¿Ya? dale. Listo. <risa> Héctor Montes, candidato a la presidencia del Club Stronges. elecciones que se realizan este próximo sábado en el complejo de Achumani. No tenemos todavía el horario confirmado, serán aproximadamente mil los eh, hinchas del Tigre, no ciertos socios, hinchas, etcétera, habilitados para votar y tendrán que elegir entre el señor Ronald Crespo o quien estuvo hoy honrándonos con su presencia, Héctor Montes. Eh, seguramente el lunes en nuestra primera edición tendremos esa importantísima novedad.